Señores, el tema de nunca acabar y es toquilla por aquí, toquilla por allá, toquilla por abajo, toquilla por el lado, toquilla por arriba. ¿Qué? Me pasó una con toquilla. Ay, que yo estaba comiendo en un sitio y entró sola y nadie le hizo caso y se paró el lado mío y yo. Para mí era una persona cualquiera. ¿El día que andaba aquí ella? Sí. Oh. A veces estaban haciendo como un experimento social. Y entró sola. Nadie se percató que era ella porque un vestido andaba ella. Con bueno, un vestido, no, con una bata. Sí, con una bata. Sin Simpante. Entonces, Oye. yo ah, me sí. di cuenta que era ella porque vi a el manager, ¿cómo que se llama? Eh. Eh, qué raro, el manager de ella, qué que más loco que ella. Raimi eh, sí, Paul. Sí, Raimi Paul. Sí, entonces lo vi y ah, pero ese... Y duró un rato el Yo no... ¿Sabes cuando yo estoy... Y más si la envía... no puedo <risa> estar aquí mirando gente. Claro, gaso porque eso hay que comer de una vez. Fu, fu, fu, fu, fu. Y ya señores, ustedes saben que J Balvin grabó con Toquisha. No, eso yo no he escuchado ese tema, ¿no? Como que no gustó. Yo no lo he escuchado el tema. Yo no, no lo he escuchado. Pero la vicepresidenta de Colombia remete contra J Balvin porque grabó con Toquisha. ¿Eh? Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta de Colombia. Arremetió contra el exponente de música urbana J Balvin por el tema perra que interpreta junto a la dominicana Toquilla. Según una misiva de la colombiana, el tema de los intérpretes tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas, mis misoginas. misóginas. Misóginas. Misóginas. Sí. Son palabras difíciles que se le dificulta a uno, señores que vulneran los derechos de las mujeres comprobándolas con un animal, mm -hmm. comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir, dice Marta Lucía. La carta fue firmada por la vicepresidenta y la consejera presidencial de Equidad de la Mujer, Gaby Gallo, y critican que el video muestra a mujeres afrodescendientes con orejas de perro amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como si fueran animales o esclavas. El video de Perra fue publicado hace un mes en la plataforma digitales y cuenta con más de 10 millones de reproducciones. Desde su publicación ha recibido fuerte crítica, mientras que otros seguidores han hablado de la colaboración. Señores. Yo no lo he escuchado tampoco, no le he prestado atención. Voy a tener que sentarme a escuchar el tema hoy. Mira. Eh, no lo he escuchado, no le he prestado atención. Este mundo está Pero la gente está... Muy, esa, esos políticos de Colombia están, están muy indignados con, con Jay Balvin y, y esa, ese tema con Toquicha, eh, eh, con muchas palabras obscenas, aunque muy con mucha jerga dominicana. Lo, lo que, que No sé pecado, cómo yo entendieron, no, con no, toda no, la jerga de nosotros. No, lo que yo... Entiendo es que J Balvin debió llevarla a su público. O sea, hacer una música de él, invitándola a ella. Pues, de, de lo que, porque Algo muy, romántico. Sí, muy pegado, este muchacho. Que ella no hable de, de lo que habla siempre, que capea. Que, La, de eso, es. que tiene cinco novias. Que tiene cinco novias. Mm. Increíble. Que, un, que un, mm. una señorita de madrugada, todo. Sabemos ya todo eso, Toquicha, ¿Por qué hay que recalcar tanto en los temas? Es como Kirikurru y los Rochi que nada más hablan del de operativo. <risa> <risa> era más en todos los temas ah, ah, kirikuru tiene un tema vamos a ver de que iba a hablar es lo que me le me le fui a lo de T, este, que la pistola, que el tiroteo, <risa> que la ah, de la mujer y todo eso. Ya, ya sabemos que, que te le fuiste a lo de T. Este? Como que no adelanta. No adelanta, no es la misma vaina. Va. Entonces dices, vamos a ver qué va, con qué viene esa gente. La, el mismo, el ni mismo... Ni que, canta bien. La mismo, la, no, él canta está como bien. Quedado, no, no está como... No, no, La musquilla debió irse con, con una colombianada. De una colombiana, una barba. El No, no, no. La misma línea. De J Balvin. Sí, pero debió, o sea, cojó un viaje para Colombia y empaparse, ¿verdad? De ese, de, de, de, ese, de esa como vibra ya, colombiana. de uh -huh. esa cultura. esa sí, no cultura. Sí, cojó para Cartagena. Que óyeme, coge para Cartagena, pa Cartagena de India, para Cali, para Medellín. Óyeme, vivir eh, para, lo que es, oye, está en Colombia, sí. que, que es un país que ofrece muchísimas cosas chulísimas para la gente. Pero mira. Ya ha ido a Colombia. Ojalá quisiera. Y está barato, son 40 mil los vuelos. Eh, barato. Mire Villalona. Y sin usted, visa. Eh, usted le está faltando el respeto, el... <risa> ¿verdad? mil? Sí, lo que soy. Un vuelo. Un vuelo. Mira lo que soy yo, yo un nunca, he de vuelta. Visto, oye, nu nunca he visto. Oye, nunca he visto mil pesos juntos. <risa> yo he visto no, yo, yo he visto no, Yo no, me, yo no lo yo claro, yo no he visto no, menos. Lo más que yo, no yo lo lo he tenido. visto, lo más que yo he visto fueron 13 y fue pasándome fue pasando no no por no, no, no, te gana María, te gana <risa> María y Villalona. ¿Cómo así Villalona. A Brulín o ese chofán, va a seguir. A Villalona, viento ¿eh? Villalona. sabiendo de uno que usted tiene, que usted un canal de aquí de usted. <risa> 40 mil pesos <risa> El yo, de usted no, aquí. Dar, usted me lo regala. No quiere? Uso porque Te eh, quiere eh, ir eh, conmigo, no. Eh, no gana, lo tío, lo que pueden viajar a Colombia, lo voy a decir aquí. Gasoil. Gasoil. Amable. Villalona. <risa> Pueden viajar a Colombia. Yo no puedo Camila. Ah, Camila. Ya, puede viajar. Cam Camila la tiene más fácil porque Camila, nada más tiene que decir, mire que nos vamos con, un gru con el grupo de nosotros. Hacer no, un, un tour religioso tú a Colombia. Ya, yo ya no saqué no no el caco de sospechoso que tú no has visto 40 mil Pero mira, pesos. todavía, todavía, Jason, todavía tú <risa> no tengas la <risa> lista. <risa> no, todavía madre, tú no tienes la lista, Jason. No, alita, yeso, no hay aquí. dinero. Si en mi casa se enteran que yo pague un vuelo a 40 mil pesos, sea. Sí, sí, pero, pero la eso la fue la temporada cuando comenzaron a abrirse. Ahora está un poco más barato ya. O sea que. Y, y, y, no se, y como te digo, no se necesita visa. O sea que el trámite es más, eh, más fácil. viajar a Colombia. Además que. Yo creo algo, que Tokicha ah. debió. Debió hacer algo al estilo J Balvin para que se fuera más internacional. Ya. Ahora yo te voy a decir algo de la crítica de J Balvin a, que le hace la vicepresidenta. Yo creo que estas críticas que entiendo es buena, o sea, desde, o sea, el fondo de la crítica, o sea, el lo que ella dice, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, es correcto en cierto modo, pero ahora viene algo muy chulo. En Colombia, en hace tiempo hubieron, o sea, unas protestas feas en Colombia, ¿eh? Por una reforma fiscal, ojo oh, Abinader, no, no sigas el ejemplo de Colombia, por una reforma fiscal en Colombia, eso fue el pueblo a la calle, ¿y qué pasó? Bueno, J. Babin salió y dijo que hay que parar la guerra civil. Él definió las protestas en Colombia como una guerra civil. Eso fue J. Babin, o sea, que él se la tiró fuerte al gobierno de Colombia. Entonces, para mí entender, esto es una forma de la vicepresidenta de Colombia de devolvérsela a J. Babin por eso. O sea, que eso no es de que, que, ay, que a mí me preocupa la canción de Toquilla porque la letra, no, no, no, eso es devolviéndosela. El gobierno de, de, de Colombia, que para mi juicio es un gobierno malo, sí, pues yo lo digo responsablemente, se la está devolviendo a J. Balvin, después de que J. Balvin, en cierto modo, eh, se la tiró al gobierno por esa protesta, que fue muy fuerte y donde hubo muchos muertos y muchos heridos, y una sociedad prácticamente en contra de esa reforma fiscal y de otras medidas que ha hecho el gobierno de ese país. Entonces... Por ahí, a mi juicio, por ahí es que va las la cosas. Que no es de que, que están en contra de la, de, la, de la letra de Toquilla. Así es, así es. Eh. Entonces, ¿tú crees que es, es más una venganza? Es más un pesado. No. Perdón. No una venganza, venganza del de, de gobierno de, de Colombia. Sí. Que quiere, que, y, y quieren coger a Toquilla, que como saben que, la, que Toquilla es... ¿Tú sabes? Tiene unas letras explícitas muy fuertes. Entonces quieren utilizar eso para tirarse mire, mire, la Porque A mi juicio. La gente está equivocada, mira. La salvación es individual. Ojo, no vamos con lo mal hecho. Uh -huh. Ni apoyamos esa música explícita. Pero, si a mí no me gusta toquilla, ¿qué yo hago? No la escucho, no la escucho. Yo no me... O sea.. No, pero de la canción de Toquicha, si lo leo, uh -huh. pero no me gusta, yo no lo sigo. ¿Tú entiendes? Ni lo sigo, ni me suscribo, ni nada. Claro. A lo foque y más duro, de, de, de, como manager, como comunicador duro, duro, duro, del país entero y más bacano, del Caribe, el uh -huh. que ha tenido más éxito, pero a mí no me gustan sus acciones. ¿Y qué yo hago? No, no lo sigo, sigo. No lo sigo. Y ya, pero con eso yo no estoy quitándole mérito. Exacto. Es que a mí no me interesa. Entonces, la gente está poniendo loca con Toquisha. Mira, mira a Chedi García. Criticó a Toquisha y que hizo. Subió un video donde se le salió un seno. Entonces, usted no puede hablar, Buche, como dicen los, Exacto. La, los americanos. Correcto. Ahí ahí le no, cayó no el agua arriba. No. <risa> claro, usted se puso a hablar, a criticar. No, no. Eso es igual que si yo acabo aquí un, un rapero. Usted no me va a ver una foto con él. Yo nunca. <risa> así que es. Que no hay que volverse loco. O sea, así con muchísimas vainas que pasa. Aquí hay cosas más importantes en este país: que, que estar llevándole la vida al otro y controlarle lo que quiere, lo que quiere decir, lo que quiere poner. Claro. O sea, a mí, Toquicha. Mira, a la cabeza a lo primero ni el nombre lo sabía pronunciar bien. <risa> Toquicha a mí ni me, va, ni me viene, hermano. O sea, toquilla que siga haciendo lo que ella hace. Porque, ajá, lo importante es, bueno, nosotros. Eh, yo no la voy a escuchar porque dime tú. O sea, yo no consumo esa música. Pero que no vengan después y que, Ay, que la influencia de los niños. No, usted que tiene que vigilar que los hijos no se pongan a estar oyendo eso. Ni ver eso. Usted que es padre de familia. Usted que tiene el control de lo que sus hijos puedan ver y oír. No es Toquilla, ni es el Cherry, ni es... Eh, ¿Cuál es el otro? Aracabobo. Aracabobo. Eh, el otro de los cabellos rosados. Kiko, no, es otra, no, ya es otra. No, liga. bueno, no, pero no, no por ejemplo... Ahí, no. Ok, pero ese Kiko grupo... Que otra liga, ya. Ese grupo, mira, me están llegando notificaciones. Ese grupo de, de artistas urbanos que hacen un estilo de música para un segmento de la población. Si usted no lo quiere oír ni que sus hijos lo escuchen, procure usted de hacerlo. Pero ya. no le diga a ellos que mejoren su música. Lo que puedan hacer, bueno, que estos días, lo hablamos ayer, de hecho, en el programa, que al final, bueno, que los urbanos podían eh, refinarse un poquito, arreglar. ok, eso Me, se puede hacer, pero después de ahí a censurarlo, <coughs> no, porque usted es responsable de lo que sus hijos puedan ver y oír. Kiko y Crazy ya es eh, clasificación sí, A. Kiko y sí, Crazy sí. está en otra liga ya. Sí. se acabó, la, es un tema para niños también, la cuarentena ya es otra liga ¡Mira! y mira que bueno, con allá. ese tipo de música Kiko el Crazy ya se ha internacionalizado entonces ¿por qué los, los demás artistas no siguen ese ejemplo de, de Kiko el Crazy ahí empezó con Sudden Boy alguna, alguna palabra obscena pero el hombre se fue refinando uh -huh. Era una pop son son clase o yo yo considero esa música clasificación alto ah, para sí. todo tipo Exacto. de público y él es internacional entonces, yo entiendo que los artistas de aquí se metió a la mala, internacional, feo, Le pagan un trozo de cuarto mañana. Y no, limpio, claro. la música limpia, o sea que está, claro. tú me entiendes? Pero mira, esto de aquí de la vicepresidenta, lo sigo viendo, ¿verdad? Y eso te lo digo, eso es la vicepresidenta de Colombia que se quería montar en la ola de la indignación para hacerle esa venganza a J Balvin. Pues como J Balvin apoyó a la gente y denunció todo lo que hicieron en las protestas en Colombia, claro. entonces... Ella quería vengarse con eso. Ya, no, esperemos que J. Z salga, salga de las declaraciones sobre eso. Ah, esto, una que no respuesta. Explique, ¿verdad? Una respuesta de ya que su gobierno lo está acabando allá en, en su país. Y por firmar a... con Toquisha porque te voy a decir otra cosa antes ya de pasar al siguiente tema. J. Z ha hecho canciones peores con Bad Bunny, con Mike Towers. ¿Y tú lo viste a ellos hablando de esas canciones? Bueno, ya tú sabes. un boy. Ah, pero como es Toquicha. Porque esa es la vaina la, de Tosquilla porque está bien que Tosquilla haga su vaina, pero a Tosquilla le quieren tirar de bobo. porque qué <ríe> Toquilla, Ah, pero cuando, ella, cuando es Mike Tower y Bad Bunny, que todo el mundo sabe el tipo de canciones de, que hace Bad Bunny. Ah, pero es como Toquisha. Ahí sí, ahí sí ah, hablamos. Sí. Entonces, ahí un poquito hipócrita también, la vicepresidenta de Colombia, la parcera. Ella, bueno, es así. A ella no le gusta, se dio cuenta ahora. <risa>